Hola a todos, os voy a enseñar una plataforma para crear presentaciones de manera muy sencilla que tiene plantillas muy bonitas y que espero que os pueda resultar de utilidad. Eh, en la barra de direcciones escribiríamos genial.ly, geniali o geniali, si lo queréis pronunciar más internacional, pero bueno, ellos son cordobeses y llegaríamos a su página web. Lo primero que tenemos que hacer si no somos miembros es registrarnos. Por tanto, pulsaríamos en el botón de registro, rellenaríamos nuestro correo electrónico, pondríamos la contraseña que quisiéramos, repetiríamos, tendríamos que marcar que hemos leído y que aceptamos las condiciones de uso y privacidad y nos registraríamos. También podemos registrarnos si tenemos una cuenta de Google, Facebook, etc. Pero bueno, yo siempre, si me da la oportunidad, prefiero rellenar la cuenta de cero eh, para que no nos rastreen tanto todo lo que hacemos. Una vez que tenemos nuestra cuenta, la primera vez que, la siguiente vez que entremos, eh, pues pulsaríamos iniciar sesión, recordaría nuestro correo, nuestra contraseña, si pulsamos que nos la recuerde, y le diríamos que entrar. Con esto pues ya podríamos empezar. Vemos que a mí ya me salen una serie de plantillas porque he estado utilizando algunas. Cuando queremos crear alguna por primera vez, en el menú de la izquierda, arriba, pulsaríamos crear, Geniali. En este caso, nos ofrecen distintas plantillas agrupadas por categorías. Eh, podemos cotillar así alguna, por ejemplo, en presentación, pues vemos que, que son bastante atractivas. Las que tienen una estrella. Son para algún plan de pago que si no os comentaré luego. De momento yo utilizaría la cuenta gratuita hasta que veáis si os gusta, estáis cómodos con la aplicación y demás. Después si no siempre os podéis hacer una cuenta de educación que es más barata hay también otras categorías que son bastante interesantes las de videopresentación presentación siempre se pueden convertir luego en presentación normal que avance pulsando clic ¿Eh? por lo tanto pues eh, que tengáis en cuenta que si alguno os gusta se podría utilizar también sin que tenga que ser en formato vídeo eh, tenemos algunas interesantes también como gamificación, infografías horizontales o verticales que vemos que, bueno, pues nos facilitan ya mucho el trabajo con las plantillas tan llamativas que, que tienen. Hay un apartado que es especialmente interesante, que es Learn Experience, que nos ofrece la posibilidad de crear preguntas tipo test o interactivas en formato juego también para los alumnos y en el apartado de módulos didácticos nos permitiría hacer las guías de nuestra asignatura o nuestras unidades didácticas. Si pulsamos sobre alguna plantilla que nos interese, la podemos previsualizar y podemos ir avanzando en las páginas, para ver qué apartados tiene. Pues aquí vemos que podríamos poner los objetivos, cuál es el tema 1, el 2, el 3, ponerles una pregunta interactiva, la bibliografía, etcétera, Con un formato pues, que ya nos viene prediseñado y nos ahorra bastante trabajo. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo del DAFOS y al final os animáis que yo espero que sí. Entonces, podríamos eh, partir de cero, ¿eh? Eh, una presentación abajo del todo, decir en blanco, o podríamos buscar alguna plantilla que ya hubiese creado para elaborar un DAFO. Entonces, tenemos un cuadro de búsqueda en el que pondríamos DAFO para ver si tienen alguna plantilla sobre ello. Vemos que hay dos de pago, pero hay otras dos que son gratuitas. Si nos fijamos en la que está a la derecha del todo... Eh, la ventaja que tiene es que en los apartados de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, si situamos el puntero del ratón sobre la I de información, nos sale un cuadro de textos donde podríamos rellenar cuáles son cada una de, de los apartados que vemos en nuestro DAFO. Además, esta plantilla tiene una segunda parte que nos diría cómo podemos mantener esas fortalezas que tenemos, corregir las debilidades, explotar las oportunidades y afrontar esas amenazas, que es como una segunda parte dentro de lo que sería idear un DAFO. En este caso, como se nos ajusta bastante bien, pues podríamos decir que usamos esta plantilla y empezar a trabajar con ella. En este caso nos está creando una copia de la plantilla en lo que es ya nuestro usuario. Bueno, de esta manera tenemos una plantilla muy sencilla para poder ir cambiando los datos. Por ejemplo, en el título que pone matriz DAFO de Loren Ipsum, pues nosotros podríamos poner aquí eh, la metodología que nos haya tocado. Por ejemplo, gamificación y en las fortalezas eh, que viene una pequeña descripción en el icono donde viene la información si pulsamos sobre él vemos que nos aparece una manita con un dedito o como si cayera un meteorito si nosotros pulsamos en la mano con el dedito lo que se nos va a desplegar es la posibilidad de añadir en ese elemento o bien una etiqueta que ponga su nombre y aparezca cuando se pasa el ratón por encima o una ventana si queremos escribir más texto, que es lo que nosotros eh, tenemos puesto ahora a la derecha, que además nos permite algunas opciones de formato similares a las que podamos tener en Word. Y la página nos permitiría enlazar con cualquier otra página que tuviéramos en este sitio web y enlace pues nos llevaría un enlace al exterior. En este caso, vemos que pone lo que son fortalezas, y para el análisis de las fortalezas, nos podemos hacer preguntas como ta, ta, ta, ta. Bueno, pues si en lugar de que queramos que, que salga esto, queremos poner las fortalezas que hemos encontrado para gamificación, pues podríamos quitar todo este texto, añadir, por ejemplo, una numeración y viñetas, y decir, por ejemplo, motivación del alumnado. Eh, aprendizaje de forma lúdica y no vamos a poner muchos más porque aquí le toque esta metodología, si no lo va a tener muy fácil. Guardaríamos, bueno, en este caso quitamos esta otra, guardaríamos de manera que si ahora quisiéramos visualizar cómo quedaría esta fortaleza, pues en la parte superior donde está el ojito daríamos a previsualizar la primera vez, nos va a decir que pongamos un nombre a nuestro trabajo, en este caso DAFO Gamificación, le daríamos a guardar y podríamos previsualizar cómo queda, de manera que si yo ahora pongo el puntero sobre la i de información, aparecerá en este caso el texto que yo he puesto. Como vemos esto hace que sea muy sencillito ir editando el contenido de la plantilla. Si volvemos otra vez a editar, recordábamos que sobre cada elemento aparece siempre un dedito y esto que parece un meteorito, lo que parece un meteorito no es ni más ni menos que eh, la animación que yo puedo poner sobre ese objeto. Es decir, como quiero que aparezca en, en el gráfico, si quiero que continuamente esté destelleando o haciendo algún eh, movimiento, pues como por ejemplo si yo pongo voltear el eje se va a dar la vuelta o bote que esté que entre votando, si es continuo, pues, bueno, pues, eh, si pongo información y pongo notificación, pues hacer algo que se mueva o que flote, que invite a que el usuario eh, pinche sobre él. Bueno, pues como veis, esta es la parte más sencillita de edición que, que podemos eh, realizar desde una plantilla. En un siguiente vídeo veremos alguna opción un poquito más avanzada. Muchas gracias.